Espérate ahí. Atrásalo. Ahí, ahí, justo ahí, fue que comenzó todo en este año. En este año pasaron muchas cosas. Desde un dacher pequeño haciendo un tutorial, hasta una persona que nos saca una actualización. Otra vez y este año para mi canal, no fue tan bueno como esperaba, pero lo cierto es que hubo sorpresas como el del video de los lentes a mi nave, future Fan 100%, los Rebits de ahora, el nivel, y Maas. y para el año que viene tengo más esperanzas con más proyectos que estoy haciendo, pero eso será luego de los Rebits, agradezco todo ese apoyo, aunque sea poco, lo agradezco. Solo me queda decir una cosa. Muchas gracias por todo.